Actividad interactiva: indicar características del premio y las áreas productivas mediante un mapeo de fin, estimado o estimado aprendido relaciona con tiempo y esta actividad de aprendizaje, y la cual superará los retos específicos para demostrar conocimientos adquiridos en esta actividad de aprendizaje. Para realizar con éxito esta evidencia deberá estudiar previamente el material de formación así como los materiales complementarios y leer o escuchar las instrucciones e indicaciones que se muestran a continuación. Muchos éxitos. Instrucciones. Los predios de tipo rural cuentan con características propias que permiten el desarrollo de la producción. Uno de los primeros pasos a la hora de realizar un reconocimiento de las características y las áreas productivas del previo es conocer las mismas. Para ello es indispensable levantar un mapeo de finca Es una herramienta simple del diagnóstico participativo que permite fácilmente descubrir características propias de un previo, tales como su tamaño o su producción, entre otros, para la toma de decisiones. Ahora bien, Continuando con su proceso formativo, usted como experto en el tema debe ayudar en esta evidencia a más indicar cuáles son las características de un previo. Para esto debe resolver unas preguntas relacionadas con las áreas productivas, dando clic en los iconos y seleccionamos la respuesta correspondiente. Son cinco preguntas, así que vamos a iniciar. La primera nos dice, los animales y su producción forman parte del componente A, bienestar animal, B, reproducción animal o C, producción pecuaria. La respuesta correcta es C, producción pecuaria. Muy bien, los animales y su producción forman parte del componente de producción pecuaria. Segunda pregunta. Puede definirse como una zona que capta el agua lluvia, la filtra a través del suelo y luego desemboca en superficies más grandes, tales vez como un río. A microcuencas, B, uso del suelo o C, humedad. La respuesta correcta es A. Microcuenca. Muy bien, es la respuesta correcta que identifica conceptos de microcuenca como parte de la física agroecológica. Tercera, se compone de árboles maderables con o sin predominancia de algunos cultivos. A. Cultivos transitorios. B. Componente agroforestal o C. Producción animal. La respuesta correcta es B, componente agroforestal. Muy bien, esta es la respuesta correcta. Identifica de manera correcta el concepto de componente agroforestal. Cuarta, ¿cuáles son los productos agrícolas que tienen el mismo, el fin de garantizarles la seguridad alimentaria en el predio? A, cultivos para coger. B, productos sanos. C, o sea, cultivos perennes. La respuesta correcta es A. Cultivos pancoger. Muy bien, esta es la respuesta correcta. Reconoce la finalidad de los cultivos pancoger para los perros. Tenemos nuestra quinta y última pregunta que nos dice ¿Cuáles son las zonas de conservación natural y legalmente protegidas a las que no se puede acceder con fines productivos? A reservas, B, precipitaciones o C laderas. La respuesta correcta es A. Reservas. Muy bien. Esta es la respuesta correcta. Reconoce la finalidad de la reserva. Reservas para los predios. Felicitaciones. Cumplir con el propósito de la actividad interactiva. Gracias a su colaboración. Hace por un proceso de identificación de características del predio y áreas productivas. Con esto terminamos nuestra actividad interactiva.